Muy sencillo, cada uno estará en la estación el tiempo que crea o que tenga y espero que lo disfrutéis. Vamos a empezar quitándonos los zapatos y los calcetines. Primera estación, agua calentita. a otro con las manos para aprovechar a secarnos bien los pies y pasamos a la mantita importante que sea de textura diferente a la toalla y después de pasar unas cuantas veces pueden aprovechar a darnos un masajito con crema tanto nosotros mismos como puede ser otra... Otra persona Bueno, espero que lo disfrutéis ¡Hasta luego!